Ya al hablar de una persona sedentaria, estamos hablando que tiene efectos eh, realmente eh, a largo, no a largo plazo, sino también a largo y a corto plazo, eh, muy graves, ya sea porque el sedentarismo nos va a producir un aumento de peso, nos va a traer infinidad de problemas y enfermedades como pueden ser cardio cardiovasculares, de hipertensión, diabetes, etc., al realizar la actividad física, nosotros podemos combatir todos esos problemas y evitar eh, que esas enfermedades vayan apareciendo a lo largo de nuestra vida. Decíamos de la actividad física, es fundamental que seamos unas personas activas y como mínimo realicemos 30 minutos de actividad física diaria para poder evitar todos estos problemas que nos va a traer aparejado el ser una persona inactiva, no hacer absolutamente nada más que las actividades domésticas y diarias. Podemos buscarle la vuelta, hacer actividades divertidas, eh, que nos gusten, nos des ganas de hacerlo y eso no va a ser más placentera la actividad física.